Amigos y amigas de la de la Hora de Hurlingham, por una cuestión de identidad, yo a todo el mundo le digo que se presente y diga quién es. Yo me llamo Laura Ross. Y sabes quién soy. Y sé quién soy. Tengo eh, la suerte de saber quién soy. Tenés la gran suerte de saber quién sos. Tu relación, primero vamos a lo artístico, porque a mí me interesa, pues sos eh. vecina mía, eh. te escucho cantar, tenés una flor de voz, me gustan sí. mucho, aprovecho para decirte los arreglos musicales de sí. las cosas que he escuchado. Ah, qué bueno. Bueno, gracias. Las armonías, los graves, los medios tonos, las cosas que hay ahí. Me muy buenas la, las cadencias, los espacios, los silencios que hay, me gustan muchísimo. Bueno, me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro. No, no, sinceramente, gracias. quería decírtelo. ¿Cómo es tu relación con la música ¿Cuándo empezaste con todo esto? Bueno, yo en realidad fui música toda la vida porque sí. tengo familia de músicos, digamos, por parte de madre y padre, abuelos, padres, o sea, todos músicos. Como en las familias de circo, viste, que van aprendiendo el oficio de su familia. Sí. Así que nunca no fui música, o sea que no, no te puedo decir un momento, viste. Y la guitarra siempre fue elección natural? Sí, en realidad porque guitarra se había en casa, yo lo escuchaba a mi papá tocando la guitarra y claro. me daba curiosidad y como que fui aprendiendo así, después con los años por supuesto me, me dediqué un poco más, digamos como para Tenés eh, ¿hiciste digamos estudio de guitarra? No exactamente, pero por mi cuenta, pero también eh, pienso que es una forma de estudiar no formal, pero sí porque pasar horas y horas con el instrumento y y buscando qué, qué notas están sonando en este tema es esta, esta, esta ir como, que es una forma como muy trabajosa de aprender, por ahí es un camino un poco más largo, pero también es como que a nivel, si se quiere, auditivo, como que te entrenas un montón, ¿viste? Porque tenés claro. que ir buscando. Así que, pero después, bueno, en algún momento empecé a tomar algunas clases de armonía, como para saber qué estaba tocando. Claro. Y siempre me pasó que que lo que yo sabía en nivel teórico era mucho menos que lo que yo tocaba, porque claro. muchos años tocando y eso. Y soy curiosa, así que trato de todo el tiempo estar aprendiendo, ¿no? Estoy, me, me encanta, me encanta. Contanos un poco de, de lo último, de, de, lo, de lo que estás trabajando, lo que estás haciendo musicalmente. En bueno, este yo ahora lo que estoy haciendo es una especie de relanzamiento de lo que fue mi carrera siempre como solista, digamos, que son mis canciones, sí. en un formato... Eh, que me está divirtiendo mucho, que es en dúo, que es Ajá. acústico y electrónico. O sea, tenemos ¿Ah? una parte electrónica y una parte acústica. Y está buenísimo. Es lindo Muy eso. divertido, está re bueno. Y la, la, la, la sonoridad de las, de las maderas A y mí de me encanta. es otra cosa. me encanta. Me encanta porque además yo siempre trabajé mucho en el acústico, mucho en trío, claro. en cuarteto. Y, y tocar así es distinto, está buenísimo. Estoy trabajando con Chelo Páez, que es también vecino acá de de Burlingame que es guitarrista y programador y entonces eh, armamos las cosas con él y está buenísimo. Y, y bueno, yo había estado los últimos eh, cuatro años trabajando en un proyecto que se llama Descubriendo a Johnny Mitchell que estuve trabajando sobre la obra de Johnny, con las guitarras con las afinaciones alternativas de guitarra, estuve trabajando todo ese tema, que fue como un viaje así increíble. O sea, salí diferente de cómo entré a ese proyecto, que ahora se está por cerrar con un tema que grabamos con Pedro Aznar de ese proyecto, que ah. lo voy a lanzar la semana que viene. Ah, mirá. Este, así que ese proyecto me dio mucho, así como unas satisfacciones así increíbles de tocar con gente que por ahí se copó con lo que yo estaba haciendo, con la obra de Johnny, y que gente que admiré toda la vida, ¿viste? Y, y bueno, la verdad que ha recopado. Así que ahora estoy como en un momento, estoy como a punto caramelo para retomar mis canciones en este proyecto nuevo, y bueno, que lo traemos acá a, a esta plaza, a este espacio maravilloso. ¿Vos sos autora de, sí. a, de todos los temas que vos estás cantando? O, hay o, algunos o, que... O hay, no, soy autora de casi todos los temas. En, en los temas que vamos a hacer hoy hay... Dos, dos o tres temas que no son míos, el resto son todos temas míos ¿Sí? este y sí, sí soy autora y compositora sí. tu relación con el tema de derechos humanos porque es importante sí. tu presencia hoy acá, cómo lo sentís ¿Cómo lo bueno, pensás? para mí es una cosa que bueno, esto de que se puedan convocar estas cosas, es tan importante porque además yo eh, pienso, no hace algunos años cuando yo era chica y en mi familia se hablaba de esto y, y que no, no había como una, una cuestión pública viste claro. de este tema. Estaba o sea, retaseado. No era... Sí, estaba retaseado y no había como un, un tomar conciencia esta cosa de que, bueno... Era cuando... como un bombo con sordina. Que sí, no sonaba, sí ¿viste? y que además no sonaba, que que sonaba en sonar. algunas casas claro. nomás. Y tiene que sonar en la calle tiene porque todos todo tienen que escucharlo. Incluso algunos que por ahí, viste, todavía están papando moscas, por ahí, viste, dejen de papar moscas. Sí sí, sí, sí, sí, sí. Y, y es una buena oportunidad para hablar y discutir del tema con gente que, que por ahí uno piensa que tiene, viste, o sea, que no tiene ganas de escuchar. Es el momento de, para, no, escuchá, ¿viste? escuchá, escuchá esto, escuchá esto, mira esto, mira esto, viste. Así que, obviamente que participar de esto es un placer. Yo lo hago desde la música, que es, claro. que es mi lugar, pero yo creo que en la vida cotidiana lo hago en, en mis relaciones, en, pues además soy charleta y metida, entonces es algo que... Yo de ahí, yo dije, me parece que la tengo, decía yo. La pregunta es, en cada uno de tus temas las letras, sí. ¿son tuyas? Sí, sí, hay... sí, las letras y las músicas. Por eso, porque me imaginé, pero pues yo sí. digo, tiene tiene mucho mundo de ver, de meterse. <risa> hay mucha letra dando vueltas de sí, vivencias claro, y de sí, cosas. Sí, sí, sí. Que de repente, sí. ¡tac! Sí, sí. El la mundo de la música porque... y el mundo de la palabra son los dos mundos que, que me emocionan y me contienen, digamos. Parece mentira que era cierto al final que primero fue la palabra siempre, ¿no? Porque sí. si no está la palabra, luego no hay un hacer. Sí. ¿no? Sí. Primero lo pensás, lo decís sí. y lo hacés. Sí, ¿no? sí. ¿Cierto? sí. Así sí. que este, eh, hoy, más o menos, ¿qué, ¿qué temas vas a tocar? Voy a tocar temas de cuatro discos, así seleccioné un par de temas de cada disco. Eh, temas que. Básicamente que son temas con los que pude reencontrarme después de muchos años de no tocarlos, porque yo te cuento esto, viste, cuando estuve con lo de Johnny, claro. me desconecté, no tenía ganas de hacer mis canciones eh, y solo las retomé cuando realmente sentí que era el momento de retomarlas. No me gusta cantar por cantar, digamos. O sea, ah. si, no, si no puedo conectar, hago otra cosa. Hay que estar motivada. Para mí tenés sí. Que estar tengo que estar muy motivada, ¿viste? Uh -huh. y, y bueno, y ahora estoy motivada. Así que. Como arrancamos cantando Mulga, te falta pintarte la cara, ¿no, mamá. Estaría <risa> bueno. Ay, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, ¿Por, ¿Por qué no? no. Mulvera, mucho viste? trabajo, mucho, mucho trabajo. <risa> <risa> bueno, te agradezco por este, por este tiempo. No, por favor, este, un placer. Porque sos una artista importante, sos eh, vecina nuestra. Yo paso casi todos los días por la puerta de tu casa, <risa> por el otro lado de la cuadras Siempre digo, en algún momento la tengo que agarrar, quiero hacerle una nota. Pero <risa> acá estamos. Me dio el gusto. <risa> acá eh, estamos. Laura, Bueno, un placer. Muchas gracias. ¿eh? No, gracias muchas a vos. Gracias, gracias no, a por vos. Por favor. Gente, acá en la hora de Urlingham, en este lugar, en el espacio de la memoria, en la Dirección de Derechos Humanos, eh, la chica Ross que va a cantar, que nos va a deleitar yo le digo, suena y ahora me voy a preparar porque ya dale, tocamos en 10 minutos bueno. muchas un gracias un gustazo vale, chao.